Amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con inversionistas y fundadores de startups en América Latina. El día de hoy tengo el gusto de saludar al CEO de Zeppelin, la compañía, la startup chilena, mi amigo Sebastián Cray. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Encantado de estar acá y eh, contarle un poquito más de, de, nuestra, de nuestra experiencia en Zeppelin. Así que encantado. Muchas gracias. Déjame platicarles a nuestros amigos que nos acompañan. Pues Zeppelin brinda servicios financieros a pymes en América Latina. La plataforma se basa en un modelo software as a service con un motor impulsado por inteligencia artificial, artificial que ayuda a las pymes a gestionar y organizar su información financiera en tiempo real. ¿Qué misión la tuya? Eh? ¿Qué objetivo el tuyo? ¿Estoy bien? ¿Eso es lo que hace Zeppelin? Sí, la, la verdad que todo parte eh, cuando eh, eh, mira, nos juntamos con con Nico y los otros cofundadores a, a, a ver qué efectivamente, cuáles eran los dolores de estas empresas. Porque veíamos que efectivamente eh, en Latinoamérica solo el 5% de las compañías reciben servicios eh, financieros recurrentes y el otro 95% o no recibe servicios financieros recurrentes o eh, efectivamente el servicio que tienen algunos es, es más caro y el, el servicio es muy malo. Dijimos, ¿cómo les damos? ¿Cómo ayudamos a estas compañías? que efectivamente puedan tener servicios financieros regular. Nosotros, nuestra experiencia viene del, del, del sector financiero. Eh, hicimos eh, todo tipo de, de, de, de, de asesorías para compañías gigantes, M&A y estructuración de fondos, etcétera, y, y ahí había mucha experiencia, pero también muchas ganas de cómo, cómo efectivamente ayudábamos este 95% de las compañías que no tienen acceso a servicios financieros. Y ahí un poco, el, justo el, el tema más importante fue cómo resolvemos los dolores de estas compañías, porque no solamente cómo llegan a servicios financieros, sino que efectivamente tienen muchos dolores asociados a tomar decisiones, a cómo pueden tener la información. Entonces, creamos Zeppelin eh, y, uh -huh. y nuestra visión es ser un banco digital para pymes, líder de Latinoamérica, eh, en donde no, tenemos la visión de llegar a más de un millón de pymes de aquí al 2025. Eh, y, ¿Y qué hacemos? Básicamente les regalamos un software a estas empresas para que puedan organizar su información en tiempo real. Este okay. software les permite organizar sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, ver sus ingresos, sus costos, sus gastos, Tener una imagen de la compañía en tiempo real y después poder tomar decisiones eh, de financiamiento con CPI. Y la gracia es que además, embebido en esa experiencia, estas empresas a tres clics pueden financiarse. Entonces, si lo pensamos de un punto de vista eh, eh, como, como alguna otra compañía tech, eh, uh -huh. por ejemplo, Rappi o, o Uber, eh, uh -huh. Lo que hicieron en el tema de, de, de pedidos, eh, de, de poder pedir cosas, poder pedir comida, es eh, bien interesante. ¿Por qué? Porque tú siempre podías llamar por teléfono, siempre podías ir al, al, al restaurante de la esquina a pedirlo, pero sí. Uber lo hizo, o rápido lo hicieron simples. Hicieron que tú, a través del celular, tú puedas ver esto y puedas pedirlo cuando quieras, puedes hacerlo eh, de, de manera importante y crear un ecosistema. Acá, un poco lo mismo con las pymes y, y su información y el working capital. Nosotros lo que hacemos es un estándar nuevo para que estas compañías organicen su información y, y en la plataforma puedan eh, eh, eh, tener servicios financieros digitales. Fíjate, te acabas de meter por dónde es. Acabas de decir justo de lo que estaba pensando. Yo trabajé con. El retail más grande de México hace como ocho años y desde ese entonces estudiábamos los mercados y veíamos que las pymes eran una oportunidad brutal. Al que le pegara era una oportunidad brutal. La cosa es que si hace ocho o diez años los, la banca tradicional, eh, eh, los oferentes de crédito, los que te pueden ofrecer crédito, ya lo veían. ¿Por qué nunca lo capitalizaron? ¿Por qué nunca hicieron el negocio de su vida? ¿Por qué tiene que llegar hoy la tecnología? Por lo que acabas de decir, porque hiciste algo que era muy complejo. Lo estás haciendo muy simple. Déjame eh, regalarte un par de, de, de datos que seguramente los tienes súper presentes. ¿no? Eh, en el diario La Razón eh, eh, dicen que en México el, el, las microempresas emplean al 40% de la población. Una brutalidad. Eh, eh, y, y dicen también eh, que precisamente eh, a través de este mismo censo el 12% de las pymes han obtenido financiamiento, sin embargo, el acceso a créditos por parte, por parte de la banca comercial es un obstáculo que ha detenido el crecimiento de estos negocios. Entonces, con esos datos tan simples, eh, cuéntame acerca de esta nueva ronda que, que te acaba de poner en el foco, Sebastián, a ti y a toda la compañía. Porque tú puedes estar aquí hace 12 meses o 18 y, y de pronto era bueno, ahí anda Zeppelin. Pero ahorita sales que traes 30 millones para invertir esta plata y 200 para, para poder financiar, pues te vuelves el chico de la película. Cuéntame esta, de esta ronda. Buenísimo. Eh, sí, la verdad que, que, que muy contentos. Nosotros, cuando partimos de Zeppelin, teníamos la visión de ser este, este banco digital para pymes líder de la TAM. Y, okay. y hemos avanzado muy rápido a, hacia esa visión, en el okay. sentido de que, de, que, de que hoy día eh, la plataforma que tenemos, el modelo de negocio y todo, hemos crecido de manera importante. Partimos en Chile, nos fue muy bien. Rápidamente vinimos a México y probamos que el negocio es regional, probamos que el negocio no solamente funciona en Chile o en México, sino que el negocio funciona en más de un país y que nosotros hoy día a través de una plataforma global, que es Zeppelin, podemos operar en cada uno de los países. Una de las cosas que, ¿por qué hicimos la ronda? Porque también veíamos eh, todo lo, lo que pasó con el COVID aceleró nuestro crecimiento. Nosotros hoy día tenemos operaciones y clientes en todas las regiones de Chile y en todas las regiones de México. No hay una discriminación por tamaño de cliente, no hay... Tú te metes a, a, a www.zeppelin.com y en cualquier zona de México tú puedes ah. acceder a financiamiento con Zeppelin. Las empresas les gusta porque al principio, eh, efectivamente, algunos son, tienen la necesidad, se meten a Zeppelin, ganan sus formaciones y se financian al tiro. Otros, por ejemplo, ingresan a Zeppelin y empiezan a ocupar Zeppelin y se demoran un par de semanas en tener confianza para decir, ah, ok, Efectivamente, Zeppelin me va a ayudar, y se dan cuenta que, que es todo súper rápido, todo súper simple. Eh, ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, dado este crecimiento y dado lo que estamos armando, es que eh, eh, nos acompañaron dos fondos muy importantes del, de, del mundo. casec eh, lideró la, la, la ronda, la verdad es que casec es, es el mejor fondo de Latinoamérica, por distintas razones. Una es porque entienden mucho cuáles son los dolores que nosotros tenemos como compañía para, para poder crecer y, y cuáles son las necesidades que tenemos y, y, y para poder seguir creciendo aceleradamente. Ellos fueron operadores en Mercado Libre, fueron muy exitosos y después armaron un cassette. Entonces tienen las dos visiones, pues ya son inversionistas, pero vienen del mundo de haber hecho la, la, la compañía tech más importante de Latinoamérica y es una experiencia eh, muy, muy importante que nos ha servido mucho a nosotros para, para poder ayudarnos. Y por otro lado está eh, DST Global, que DST Global es un fondo global eh, que ha invertido en todas las fintech eh, principales del mundo, eh, Revolut, eh, Robinhood eh, y así otras, que al el fondo les interesa mucho, saben mucho del sector financiero, pero además les interesa, les interesa mucho apoyar a, a, a estas compañías a crecer. Y una de las razones de, de, de, de por qué nosotros hicimos esta ronda es porque veníamos creciendo muy fuerte, pero además queríamos acelerar. Veíamos que la oportunidad de ser la fintech B2B número uno en México era, estaba ahí cerca, muy cerca, entonces queríamos celebrar. Y lo segundo es que queremos desarrollar nuevos productos. Vemos que nuestra plataforma resuelve los dolores de esta compañía. Entonces, efectivamente, queremos desarrollar nuevos productos. Queremos desarrollar que esta, que esta compañía ordene mejor su información con nosotros, de poder efectivamente ser como el CFO eh, del día a día de esta compañía, en la cual nosotros organizamos la información, ellos puedan eh, recibir notificaciones en tiempo real de ciertas cosas del negocio y que se preocupen a operar. Muchas veces esta compañía... La, la, las pequeñas y medianas empresas, son muy buenas haciendo algo. Imaginemos una empresa de transporte, uh -huh. una empresa de transporte que partió el, el dueño de la compañía manejando su, su, su camión y hoy día quizás tiene 10 camiones. 10 camiones. Uh -huh. Él administra la compañía, es muy bueno, la, el, el camión llega de, de, de, de punto A a B y todos lo, lo, lo, los, lo, los pedidos se hacen muy bien, pero él quizás no tiene la experiencia de administración, de, de pensar en el, en el capital de trabajo y todo. Nosotros le hacemos simples le decimos, mira, Apóyate en Zeppelin, nosotros te damos a con información en tiempo real, pero además eh, eh, te vamos a apoyar financieramente. Y a medida que las compañías van trabajando con nosotros, también acceden a mejor, mejores condiciones cada vez. Entonces, hoy día, si, si te fijas, el mercado quizás no, no atiende a estas compañías, eh, uh -huh. nosotros las atendemos, les damos el software. Entonces, la, la propuesta de valor es bastante mejor de lo, que, de lo que hoy día. Y lo que queremos es seguir apoyando a estas compañías. Nos dicen, mira, oye, no solamente eh, ayúdame a financiar y, y ayúdame a ordenar mis cuentas por cobrar o llévame a pagar mis proveedores, sino que dame notificaciones en tiempo real de todo, de todo, de cómo funciona el negocio para poder tomar decisiones mejor eh, y, y con mayor información en tiempo real. Todo eso. Es lo que, lo que estamos desarrollando hoy día va para así crecer. Me imagino que ahora de la cantidad de requerimientos que tienes, de sugerencias, de buenas propuestas, de upgrade para tu, para tu software, eh, hasta debes de tener que priorizar muchísimo, ¿no? Esto sí, esto no, espérame un poco, ¿sabes? Porque también es imposible. De... Ahora, te, déjame irme para, para el siguiente lado. Cuando yo vi tu ronda y ya la cerraron y todos los vi con eh, estos inversionistas que ahorita vamos a hablar de ellos. Eh, pensé, bueno, ¿qué van a hacer estos tipos con el dinero? ¿Le vas a meter a la tecnología? ¿Le vas a meter al equipo? ¿Le vas a meter al marketing? ¿Qué, qué vas a hacer con eso? No? A, a los 10 a días o 5 días, eh, Sebastián, vi en su Instagram un montón de, vac de vacantes, ¿no? De vacantes. Entonces, se me hizo padrísimo. Dije, perfecto, tienen que crecer el equipo, tienen que atraer talento muy cualificado y, y, y esto seguramente les va a llevar a, a, a otro nivel. pero ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer con este recurso específicamente? ¿Tu equipo? ¿La tecnología? ¿Qué, qué tecnología? Ahorita que hablas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué, qué, qué estás haciendo con inteligencia artificial? ¿Sabes? Buena, buena pregunta. Eh, yo te diría que el, el, el activo, el recurso más importante de Zeppelin hoy día es el equipo. Eh, nosotros eh, en general... Todo el management se ha preparado en su carrera para, para tomar un desafío como como hoy día Zeppelin, eh, una compañía que crece más del 30% mensual, eh, que en el fondo eh, quiere eh, ser la mejor compañía eh, B2B fintech de, de Latinoamérica. Entonces, una de las partes importantes justamente cada área va, va, va a robustecer su, sus equipos y, y, y sus habilidades. En el sentido de que vamos a contratar, a seguir contratando gente para poder eh, llegar a, la, a las metas que tenemos, tener una meta alta de llegar a un millón de compañías de aquí al, al 2025, eh, que vamos muy bien encaminados por, por todo el crecimiento y por las bases que hemos tenido. Imagínate, nosotros desde que partimos no hemos pivoteado en un segundo el modelo de negocio, sigue siendo el mismo. Lo que hacemos es justamente aprendemos muy rápido eh, so, sobre esto. Eh, y, y dado eso, es que también hemos logrado armar una, una compañía regional en muy poco tiempo. Hoy día operamos en dos países y, y, y, y ser una compañía regional tiene sus desafíos. Hoy día somos claro. una compañía regional que opera en dos países, que, que está creciendo fuerte y de que está generando un, una nueva forma de darle servicios financieros a estas pymes. Esta Robustecer todo lo que tenemos en revenue-based financing. Hoy día lo que hacemos es que básicamente todo el ingreso futuro las compañías lo pueden eh, financiar a un clic eh, o tres clics, digamos. Y, y todo eso lo vamos a robustecer tanto con, con tecnología como con, con equipos de, de, de Data Science y Machine Learning y, y cómo escalar esto eh, a, a muchas y muchas otras empresas. Okay. Eh, por el lado de, de cuentas por, por pagar, también estamos haciendo cosas muy interesantes, no solamente organizando la información, sino que también pagando proveedores y dando financiamiento. Entonces, cerramos un poco el ciclo de capital trabajo. Y tenemos toda una suite de, de, de, de, de información para estas compañías para que puedan hacer reportes de la empresa, y eh, los, los plazos y todo, y todo eso es el, el, el, el, el roadmap de productos. También tenemos gran parte de cosas en, en, en temas de pagos que, que estamos haciendo eh, para las distintas compañías y queremos automatizar todo lo que tiene que ver con, con pagos eh, de estas compañías, que también lo estamos haciendo. Eh, después hay todo un crecimiento que es importante a nivel de los países donde estamos. Hoy día nosotros somos la fintech P2B, el número uno en Chile por lejos. Eh, si nos comparamos como una, una financiera, en el país somos top 3, digamos, eh, financiera no bancaria, de Chile. Y en México hoy día eh, hemos crecido <risas> harto. Hoy día tenemos más de, más de 20 millones de dólares en activo eh, y, y, y nos quedan un par de meses para, para hacer la fintech más grande de México, B2B. Entonces estamos muy enfocados en eso, cómo meterle crecimiento, llegar a más clientes más activos y resolver los dolores del día a día de ellos para poder seguir creciendo. Una de las cosas que para nosotros también es muy relevante dentro de la, de, de, de la inversión es evaluar nuevos países. Estamos viendo qué, qué países grandes en Latinoamérica vamos a ir, eh, porque también es importante para, para el crecimiento. Eh, y por último, como tú lo, tú lo comentaste, nosotros levantamos eh, 230 millones. Eh, esos 200, nosotros tenemos una, una lógica bien interesante. Nosotros trabajamos con partners financieros y no tomamos la deuda en nuestro balance, sino que la deuda queda en trust. Y, y básicamente eso nos permite escalar mucho más rápido las soluciones financieras a, a estas pymes. Eh, entonces, una de las cosas que, que más nos gusta es generar estas relaciones con los paneles financieros. Hoy día tenemos más, tenemos más de 300 millones eh, eh, para, para, para estos tipos de trust, para que sea fuerte. Hoy día en activos eh, tenemos como 140 millones. Eh, hemos colocado más de 500, pero tenemos 140 millones en activos eh, y tenemos relaciones por 300. Entonces, todavía vamos... Duplicar el, el nivel de activos que tenemos para poder seguir creciendo. Pero dime una cosa. Tienes el, este objetivo de un millón de pymes al 25 en México. Son alrededor de 4 millones de pymes. Igual información de, de INEGI. Eh, entonces, la pregunta específica es ¿cómo, cómo se crece en México? ¿Cómo, ¿Cómo le hace un ente financiero, pero montado en tecnología, como lo son ustedes, para crecer en un país como este? Me refiero. Te soportas en medios tradicionales, quizá para, para el tema de, de marketing, y publicidad. Eh, vas y les instalas un dispositivo en punto de venta, porque a lo mejor las pymes no tienen ni siquiera la tableta, la compu. O sea, realmente, ¿cómo es esta estrategia? Quiero pensar agresiva. ¿Puede ser agresiva? Para que se dé este millón de pymes que quieres atender, ¿sabes? O sea, ¿qué traes ahí con eso del, del crecimiento, no? Buenísimo. Eh, sí. Yo, yo te diría que hoy día una de las ventajas de Zeppelin, como te decía, es el equipo, las capacidades que tenemos para poder crecer rápido. Eh, y esto tiene que ver con capacidades de, de cómo desarrollamos las funcionalidades que efectivamente el cliente necesita hoy día para poder eh, cada vez operar más con Zeppelin, cada vez volver más con Zeppelin. Eh, segundo, resolver las necesidades del día a día de estas empresas. ¿Por qué? Porque tienen muchas necesidades y nosotros estamos resolviendo varias, varias de esas en el día a día y estamos enfocados en los dolores. Eh, okay. Entonces, tiene que ver con el producto y la propuesta de valor, por un lado. Okay. ¿Cómo le damos a estas compañías eso? Pero la segunda parte, eh, para poder lograr el crecimiento, tiene que ver con eh, derribar ciertos mitos. ¿ya? El primero es que para poder dar servicios financieros a esta empresa necesitan sucursales. ¿ya? Hoy día eh, no necesitamos sucursales. Nosotros estamos creciendo muy rápido eh, y la verdad que somos una, una compañía que todos la, nuestros clientes se meten a www.sevilin.com. A, a seguir operando. Una de las cosas que, que creo que es más, más relevante en, dentro de este crecimiento es cómo nosotros seguimos escuchando a los clientes. ¿ya? Que ponemos al cliente en el centro, en donde efectivamente las cosas que solucionamos no es para que nosotros podamos crecer. Nosotros no vamos a crecer por crecer. Nosotros vamos a crecer porque resolvemos efectivamente los dolores de esta empresa en el día a día. Esa es la razón principal de por qué nosotros vamos a poder crecer. Entonces, si no, si dejamos efectivamente de lado lo que nosotros queremos hacer y nos uh -huh. ponemos efectivamente eh, la, la, la, el mindset de que escuchar cada vez más a estos clientes y, y poder resolver sus dolores es lo que nos va, nos va a hacer crecer de manera importante. Y no solamente en México, eh, en, en, en Colombia, en Brasil, en cualquier otro país que vayamos, eh, vamos a ver crecer de manera de manera importante, ya. Entonces, una de las cosas que justamente nos importa es eso. Es cómo nosotros seguimos manteniendo la cultura que tenemos, poner al cliente en primer lugar, escuchar su feedback. También como, lo, como los clientes ocupan Zeppelin para organizar su información y tomar decisiones de financiamiento. Es justamente cómo nosotros podemos hacer para que, para que los clientes toda la información que nosotros tenemos, Poder seguir ayudándolos y ver esa información y tomar decisiones en base a la, a, a la información. Por ejemplo, si un cliente se financia con nosotros y, y ordena sus su cuentas por cobrar sus cuentas por pagar, no, nos dan feedback, nos dicen, mira, nosotros siempre cada vez que le hacemos un financiamiento y hacemos financiamientos de corto plazo en base al revenue, al revenue que tienen, entonces van, van operando, algunos operan con nosotros una, cada, una vez a la semana, otros cada 15 días, etc. Entonces es bastante recurrente en la uh -huh. relación. Y cada vez que hacemos algo con ellos o cada vez que se dan en la plataforma, le a veces les le preguntamos por feedback. Entonces vamos aprendiendo sobre eso. Otras veces también lo que hacemos es que segmentamos un poquito los clientes por distintos tamaños. Entonces algunos clientes que son más grandes tienen ciertos dolores y los más pequeñitos tienen otros dolores. Entonces muchas veces en general segmentamos y podemos resolver los dolores por, por el tamaño del cliente. Eh, y yo te diría que ahí es, es una oportunidad muy grande. Es cuando, cuando empiezas a crecer de manera acelerada, es cómo tomas el feedback de los clientes para incorporarlo rápido en los siguientes uh -huh. productos que vamos a hacer y que efectivamente sean los lo, lo, lo que resuelvan los dolores. Si nosotros eh, seguimos con ese mindset de siempre tener los dolores del cliente en, en, en, eh, al frente claro. y poder priorizar eso, yo creo que eso es lo que nos va, nos va a llevar a crecer. Aquí con los temas eh, de servicios financieros, Sebastián, hay un tema de confianza, ¿no? De confianza por los dos lados. El, el, el que adquiere el servicio, el que da el servicio. Eh, primero, háblame tú como de estos paramétricos que seguramente util... Porque al final el que, el que presta recurso, dinero, eh, eh, un tema bien importante es la cuenta perdida. No, no, te puedes per no puedes prestar y que se te vayan porque entonces tu negocio no tiene sentido. Cuéntame un poco cómo están blindando eso, lo hacen con tecnología, lo hacen con matemáticas, O sea, ¿sabes cómo hacen todo esto para, para que no les, met les metan gol? Esa es una. Y luego, háblame del obstáculo, el siguiente obstáculo. Eh, en, en, en países como México y como Latinoamérica muchos la confianza de las personas a los bancos ah, es, es bien complicado porque porque no los han tratado del todo bien sabes por porque porque hay letras chiquitas por mil cosas entonces háblame también de cómo vences esta resistencia a que la gente empiece a a usar y adquirir estos estos productos como el tuyo específicamente no hablemos primero de paramétricos y cómo te blindas de la cuenta perdida, luego de la confianza del cliente. Perfecto. Um, uno de, lo, de, los, de los éxitos de Zeppelin es justamente uh -huh. cómo nosotros llevamos a, a entender la información de estas empresas para tener uh -huh. eh, una información fidedigna y poder tomar buenas decisiones. ¿Ya? Yeah. Yeah. Entonces, o, hoy día lo principal de nosotros no es... Justamente hacer un crédito a estas compañías, sino que es tener la información correcta para poder evaluar correctamente a estas compañías. Eso es lo principal. Aunque okay. después, si es que tenemos la información correcta y podemos evaluar con la información correcta a estas compañías, es mucho más fácil poder decidir, ¿no es cierto? Y lo sí. tercero es que nosotros hacemos eh, eh, eh, préstamos créditos de capital de trabajo de corto plazo. Entonces son 30, 60, 90 días. Eh, entonces, en general, ¿qué es lo que pasa? Las empresas no es que pidan un crédito a 18 meses eh, y después tú hablas una vez con ellas y después, efectivamente, te, te, te van pagando y en 18 meses te ves de nuevo. No, acá es una relación muy recurrente, que el capital de trabajo lo que sirve justamente para, para financiar gaps de capital de trabajo. Entre que un cliente no me ha pagado y yo tengo que pagarle a mis proveedores, tengo un gap de 30, 70, 90, días ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con CEPEL. y CEPEL está ahí para resolver ese gap y, y muchas veces, esto lo que hace es que la compañía pueda crecer más rápido, entonces, por lo tanto, después sigue creciendo, tiene más gaps de capital de trabajo, vuelve a crecer, ¿ya? Y, y por otro lado, ¿cómo, no, cómo, cómo hacemos la, la evaluación de riesgo? La evaluación de riesgo es dado que los clientes ocupan Zeppelin para organizar la información en tiempo real, es que nosotros tenemos eh, también esa información para poder evaluar el riesgo y poder darles una, una alternativa. No siempre vamos a poder eh, eh, eh, financiar a todos, pero lo más importante es que es, es, es variable. No significa, la decisión no es tanto un sí o un no, sino lo que significa acá es, bueno, ¿cuánto es, verdad lo, lo, ¿cuánto es en realidad lo que tú necesitas para poder resolver tu problema de capital de trabajo? Quizás una compañía financiera grande no puede prestar menos de, no sé, 50, 100 mil dólares, porque si no, no se le paga eh, todos los costos internos que tiene para, para poder prestar con las comisiones. A nosotros eso nos da lo mismo. Nosotros no tenemos un, lo que queremos, nosotros no ponemos esa restricción. La restricción la ponen sí. cada uno de los clientes. ¿Cuánto es lo que el cliente puede hacer? Entonces, justamente es un mindset que cambia. Lo segundo es que todo esto, la tecnología ayuda. Como tenemos información, tenemos modelos de Machine Learning, podemos no solamente al momento de la, del underwriting, al momento de la originación tomar decisiones, sino durante toda la vida del crédito vamos tomando decisiones todos los días si es que cómo va ese crédito o no. Entonces esa, esa parte es importante. Okay. Y yo te diría que lo tercero es que como hemos mm -hmm. hecho tantas operaciones, hemos hecho más de 30.000 operaciones, los modelos de Machine Learning aprenden. Entonces ya, efectivamente, muchos de los casos bordes eh, y, y situaciones especiales ya sea de problemas de flujo de caja ya sea problemas especiales en cierta industria o ya sea temas asociados a, a, a, a información falsa todo eso uh -huh. se, se va se va ajustando y se va metiendo, digamos dentro de los modelos para poder tomar decisiones entonces con respecto a eso sí nosotros hoy día tenemos el, el mejor performance de, de la industria por lejos tenemos eh, 140 millones en activo y eh, la mora es eh, eh, muy, muy baja. Es 10 veces menor a un, a, un, a, un, a un actor normal de la industria. Entonces, sí te diría que ahí hay, un, hay una ventaja en el modelo que tenemos. Totalmente. Ahora, bueno, nos vamos hacia el tema de la confianza del cliente, ¿no? Eh, eh, te digo, ¿por qué canales te acercas? ¿Tienes que generar contenido? ¿Les tienes que hablar con carteleras, con radio, con televisión? ¿De qué manera eh, eh, traspasas esa barrera de la confianza para que ellos entonces que adopten, pues te usen, ¿no? Sí, yo te diría que son dos, dos, dos hooks que son importantes. Uno, el primero, es que les damos Zeppelin gratis para que puedan hacer su formación. Entonces, ese es un dato, un, un tema de confianza importante. Y no están obligados a financiarse con nosotros, es una opción. O sea, es claro. tan simple que, que lo pueden hacer ahí. Okay. Y este software les permite organizar muchas cosas. Lo, lo segundo, que creo que es relevante, es que nosotros somos la única fintech que hace eh, Risk Adjusted Pricing in Real Time. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros ponemos un precio no fijo para cada compañía, sino depende de muchas variables en función del riesgo que tiene asociado. Entonces, puede ser que en el Revenue Based Financing, cierto monto lo puedan hacer eh, a una tasa bastante baja. Si quieren financiar más o otras condiciones, puede que la tasa sea un poquito más alta. Entonces, la compañía decide al final cuánto financia y en función de eso, cuánto paga. Ya no es... No es toda la tasa asociado al riesgo de esta empresa, sino asociado a muchas otras variables que les permiten tomar decisiones. O sea, también eso más, hace más fácil para la empresa. Entonces, efectivamente un cierto monto les sale muy barato y de ahí hacia adelante les, les puede salir más caro porque ya, efectivamente, es, es más deuda la que quizás la compañía puede tomar. Entonces, todo eso está bien alineado para que, para que la empresa también vaya tomando buenas decisiones de capital de trabajo. Tomar mucha deuda no es bueno para nadie, para ninguna no. empresa, para ninguna persona. Tomar un poquito de deuda para poder financiar el capital de trabajo es muy bueno porque no se crecen más rápido. ¿Dónde está el sweet spot? Esa es la parte que nosotros le generamos mucha confianza a estas empresas que por un lado tengan el acceso, pero por otro lado que no, no sea un sobreendeudamiento sobre y que efectivamente no les permita eh, seguir creciendo de manera sólida. Totalmente, porque si no tronarían o se meterían en una serie de problemas grandes que ni los quieres tú ni los quieren yo, por supuesto. Vámonos Exacto. a un tema. más, ¿No? Eh, los KPIs. Digo, si estás al frente, si eres el líder, el CEO de, de Zeppelin, seguro los KPIs los traes en la cabeza siempre. Cuéntame, pues ¿cuál, ¿cuál es ese KPI? ¿No? El que siempre traes en la cabeza, el que no te deja dormir, el que tienes que empujar o no existe uno, es como esa mezcla. Platícame un poco de los KPIs de Zeppelin. Buena, buena pregunta. Yo, yo te diría que es una mezcla entre KPIs okay. y, y, y cómo efectivamente los líderes dentro de Zeppelin, eh, vamos tomando decisiones, ¿ya? Okay. Okay. Porque una cosa es el KPI, pero otra cosa, lo importante es el, el journey para llegar a ese KPI. ¿ya? ¿Eh? Es distinto cuando nosotros, por ejemplo, si decimos, mira, queremos llegar eh, a un millón de compañías, uh -huh. y llegamos a ese un millón de compañías yendo a todo el mundo, o si llegamos a ese millón de compañías siendo los mejores en cada uno de los países donde, donde, donde operamos. ¿ya? Uh -huh. Es muy distinto. ¿cierto? entonces yo te diría que lo, no solamente el capello lo importante sino es el qué cosas tenemos que aprender desde que hoy día desde que partimos hasta que hasta que tenemos que cumplir ciertas cosas qué cosas aprendimos para, para el negocio y cuáles son estratégicas ¿ya? entonces hoy día en, en, en el equipo en, en los equipos de, de, de, de por ejemplo data science producto tecnología no solamente hacemos cosas y tenemos que para poder para poder seguir eh, creciendo, sino efectivamente queremos que todos compartan la visión que tenemos como compañía. O sea, para nosotros, el primer KPI que es más importante, el primer, el primer punto que es más importante, es cómo toda la compañía tiene muy clara la visión y para dónde vamos. Si toda la compañía tiene claro que queremos ser el banco digital para PyME, el líder de Latinoamérica, que hay 30 millones de pymes que necesitan nuestra ayuda y todos tienen claro que lo que hacemos hoy día, efectivamente, es para llevar a estas compañías y para poder, si todos tienen claro eso culturalmente y eso significa en la toma de decisiones del día a día, si hay alguna decisión que, que, que efectivamente no me permite llegar a esa visión porque puede afectar algo, bueno, que se revise o que se... se, se, se. Entonces, no, no tiene que ver solamente eh, eh, el, el, el, la parte del caballito, sino la cultura que estamos armando. Segundo, para nosotros es muy importante el ownership. Eh, y el empoderamiento. Acá, que cada uno se sienta parte y que pueda tomar sus propias decisiones y que pueda ser responsable de esas decisiones. Eso también que genera que, que tú en el proceso para poder llegar a las metas, no solamente llegaste a la meta, sino que fuiste parte y fuiste el que tomó las decisiones. Entonces, si es que la, la gente siente ah, ese ownership, la verdad que es muy relevante. Y tercero es la meritocracia. Nosotros somos una compañía, eh, dado que queremos darle acceso a servicios financieros a todas las compañías de Latinoamérica, también lo pensamos internamente. Queremos que todos en Settling tengan la opción de ser, de ser los líderes, ser los mejores. ¿Y cómo hacemos eso? Efectivamente la meritocracia, que cada uno puede hacer, eh, idealmente tenga eh, el mejor en lo que hace. Si es, un, si es eh, alguien que efectivamente trabaja en el área de producto, está armando un producto específico, una funcionalidad de específica, de valor, que entienda los dolores de la, de, de la PYME, que sepa efectivamente hablar el idioma de estas empresas y que resuelva el dolor. Okay. Si eso está, los cabellos vamos a lograr. Claro. Entonces, nosotros confiamos mucho más en cómo vamos, en todo el proceso eh, de, de, de, de, de motivación, de tener clara la visión, de, de ownership y de, de meritocracia. Son, son cosas que, que son mucho más importantes y que yo creo que, que, que, que, que nos generan los KPIs. Y ya después, de, de, de, después del punto de vista de... de, de de, de, de los productos que queremos resolver, también somos muy enfocados en que, en que sean reinforce En que si nosotros desarrollamos un producto para esta compañía, o una nueva funcionalidad, que esa nueva funcionalidad ayude también a que las otras funcionalidades sean cada vez más, más integradas y cada vez resuelvan más dolor. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo... Eh, un ejemplo, pero... pero yo... Oh, Voy y me meto a Corner Shop, por ejemplo, a pedir cosas uh -huh. o, o alguna cosa. Uh -huh. Mientras más restaurantes tengan, o mientras más supermercados tengan, o, o, o, yo puedo, en el fondo, cada vez voy a volver más y cada vez voy a resolver más necesidades. Yo lo que quiero es que sepan lo mismo: que, estas, que, la, que, que todas estas empresas se metan a sepan y no solamente a financiarse, no solamente a organizar su información, sino que hacen más cosas, Hacer sus reportes, de por ejemplo, de gestión con nosotros, que bajen esos reportes que nosotros los tenemos en, en tiempo real y puedan tomar decisiones. Que, que, que le, le, le puedan eh, enseñar eh, a, a todo su equipo a que en el fondo es importante la relación con los clientes. Esta empresa es muy importante, por ejemplo, el ejemplo de la empresa de transporte. La empresa de transporte, si sí. tiene una buena relación con sus clientes y, y factura bien y hace todo, todo bien, efectivamente tiene, tiene mejor sus números y por lo tanto va a poder financiarse mejor. bueno Toda esta educación financiera no solamente lo tiene que tener la persona que ocupa Zeppelin o, o el dueño de la empresa o alguien de administración, sino que todos los equipos dentro de la compañía. Entonces el impacto que tiene eh, el hecho de la educación financiera, el hecho de que todos puedan gestionar la empresa con, con, con información en tiempo real, genera uh -huh. que estamos impactando a muchas personas dentro, dentro de las compañías. como tú bien tú dijiste, el 70% de, de, de, de, de, del, del, del, eh, del empleo lo han... Pequeñas y medianas empresas, entonces sí, obviamente, hay, hay, hay, hay un impacto importante también en la familia, de, de, de, de toda la gente que trabaja en, en, en esta empresa. Déjame formularte lo siguiente. ¿no? Eh, yo me pongo a pensar en la banca tradicional y me pongo a pensar, ¿qué es Zeppelin para la banca tradicional? Para los oferentes de crédito, para los que ya venían haciendo esto, pero no son eficientes, pero no son rápidos, pero no son, no son empáticos, no son un montón de cosas que Zeppelin sí es. Y, y digo yo, ¿Zeppelin qué es? Es una piedra en el zapato. Zeppelin podría llegar a ser un aliado. Zeppelin es una molestia en este momento. Y te pregunto, ¿qué, ¿qué eres ahorita para la banca tradicional? Y con esto me refiero. ¿Se han querido unir a ti, por ejemplo, bancos, decirte, oye, ¿qué onda Zeppelin? Hagamos, ya sabes, eh, mancuernas. O te han dicho, oye, te compro. O sea, ahí te van 70 millones de dólares, 100 millones de dólares, pero ya quítate de aquí. Cuéntame un poco de, de, de esto que sucede con la banca tradicional. Sí. Eh, nosotros tenemos muy buena relación con, con la banca tradicional. Nosotros, okay. nosotros venimos del mundo financiero. Yo, yo antes de Zeppelin hice transformación digital para bancos eh, con una mm. consultora internacional. Entonces, hicimos muchas mucha fintechs dentro de los bancos. Tenemos muy buena relación. Hoy día, por ejemplo, en, en Chile, eh, un banco nos compra créditos. Tenemos una relación de largo plazo. Mm. Estamos viendo otras alianzas eh, en Chile y México para hacer cosas. Entonces, yo, yo creo que acá hay una oportunidad. Eh, yo creo que, el, que, que, que es poner eh, las fintechs o los bancos, yo, yo creo que al final es, es distinto, ¿ya? Okay. ¿En, ¿En qué sentido? Okay. Eh, ¿Cómo, si ponemos al cliente en el centro y Ajá. resolvemos los dolores, ya sea una persona, una empresa grande, una empresa mediana, una empresa chica, cómo vamos a colaborar para darle el, el mejor servicio a, a estas compañías? Y si es que en, en, en esa visión, podemos colaborar para llegar a más gente o a más clientes y de, con un mejor servicio, yo creo que ahí está el, el, el, el, la relación ganadora. En cómo una empresa como Sebelin puede trabajar con un banco, ya sea para un segmento de cliente específico o para un país, y resolver y ser, y ser importante. ¿Por qué? Porque nosotros en Sebelin nacimos y trabajamos todos los días para resolver el dolor de estas empresas, de las pymes que venden a, a otras empresas y que tienen muchos dolores. Eso es lo único que hacemos, y todo el día trabajamos. Una empresa financiera más grande tiene más segmentos de clientes, tiene uh -huh. más cosas que hacer. Entonces, en el fondo, esa complementariedad puede ser importante. Lo otro, eh, nosotros, y, y el partnership que hicimos con, con, con, los, con los fondos, con Casec, con DST y todos los otros fondos que no, nos han acompañado al principio y que volvieron a invertir, acá nosotros vamos por los próximos 10 años. Nuestra visión acá es ser un banco digital para PyME. Esa, esa es nuestra visión. Nosotros, eh, no, no, no, no. la verdad que... Queremos hacer un impacto más allá de un buen negocio. Eh, nosotros, efectivamente, queremos impactar a un millón de pymes porque creemos que con la forma, el mindset y el modelo de negocios que tenemos, efectivamente la estamos ayudando de una forma eh, y dándole un servicio que hoy día no tienen. Eh, y por último, que creemos que, que, que dado el, el... ¿Cómo lo hacemos? Que somos una empresa tech de verdad. Que, que es una fintech, que es una plataforma, que todos los clientes pueden entrar. Es como... Tú creas una cuenta en Zeppelin como creas una cuenta en Google. 30 segundos y creas tu cuenta. Entonces, ah. somos una fintech de verdad, con tecnología de punta, con data science, con, con, con productos financieros, todo embebido en la plataforma, eh, en el software. Eso, lo que estamos generando es un impacto importante de que no existen muchas compañías como Zeppelin en Latinoamérica que sean tech-driven y que todo sea digital. Eh, y, eso, y eso es muy, muy relevante y es, digamos, en la nueva ola de fintech, 2.0 que, que, que viene ahora y que, y que obviamente un poco lo que tú ves en, la, en, en, en las noticias que la prensa que hay muchas, muchas rondas de financiamiento, porque justamente eso es lo que está pasando. Las fintech 2.0 están creciendo mucho más rápido, vienen con, vienen, son son nativas digitales y vienen con, con, con una idea sí. y con un foco en, en resolver los dolores de estos clientes. Yo creo que ahí está el... el Sí, fíjate que a lo largo de la conversación has dicho, has dicho muchas ideas muy brillantes, pero que me, me, me voy quedando con, con varias cosas como esto de que eh, ya no se concibe del todo tener lugares físicos para que compañías como de FinTech vayan avanzando, ya no ocupas tener un edificio, ¿no sabes? Es, es, ese es uno y me parece súper interesante. Eh, ahora... Me, me encantaría irme al tema de las relaciones, ¿no? De, de cómo llevas estas relaciones con tus inversionistas. Para los que somos también founders, para los que tenemos una startup que es interesante, que yo también le muevo a la tecnología y empujo a mi equipo y a mi desarrollo y todo. A, a veces el tema de los inversionistas es el que todavía nos queda un poco lejos, ¿no? Si bien tengo un capitalista que me ayuda y que me aporta, eh, yo también quiero rondas de inversión. Yo también quiero jugar las, liga, las, las ligas que tú juegas, ¿sabes? Cuéntame, ¿cómo es tu relación con tus inversionistas? ¿De qué hablas con ellos? ¿Cada cuánto hablas con ellos? ¿Qué KPIs ellos quieren ver? Platícame un poco esto. Buenísimo. Lo, lo, lo comenté un poquito hace, hace un rato. Aquí uh -huh. la, nosotros vamos por los próximos 10 años y, y esto uh -huh. es una relación de largo plazo en la cual al final son, son tus socios. Okay. Eh, no, son, no son un inversionista, yo, yo lo veo más como tu socio, y esa relación es, es muy importante que, que, que, que tener claro para dónde vas. Nosotros tenemos muy claro para dónde vamos. Nosotros queremos okay. ser este banco digital para pymes líder de la tierra Eso es lo que queremos ser y queremos ser los mejores. Entonces, eh, dentro de esa lógica, cuando nosotros sumamos a un inversionista, también lo que queremos es justamente, primero, lo admiramos y vemos que hay muchas okay. cosas que nos puede entregar como valor, pero por otro lado, nosotros también, eh, eh, creemos que podemos eh, colaborar mucho con ellos en, en todas las decisiones. Entonces, yo diría que hay tres niveles. Un nivel que es efectivamente, ok, toman la decisión y dicen, mira, quiero tener a esta persona como socio por los próximos 10 años, creo que es una decisión. La segunda es, en esta relación, al final hay que estar entretenido, hay que pasarlo bien. Para hacer negocio también hay que pasarlo bien. Entonces, ¿cómo, cómo nos mantenemos entretenidos con nuestros socios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo pasamos bien? ¿Cuáles son las cosas que a ellos les motiva? que ellos lo, lo pasan bien, y lo tercero es que obviamente hay una expertise. En el caso, por ejemplo, de Casec ellos fueron operadores antes, entonces tienen ganas de apoyar, tienen ganas de, de, de, de, de, de poder ser un, un sounding board en, en ciertas decisiones del negocio y están bien, bien involucrados. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad eh, para ellos. Entonces, es básicamente el, el, eh, todo ese fit que tiene que ver en cómo vas a, tra a trabajar con ellos. Eh, y después ya hay un tema más importante, que a medida que tú vas avanzando en la relación, como son relaciones y son tus socios, te vas haciendo sí, amigo. Sí. Te vas, efectivamente, cada vez eh, eh, relacionándote más, cada vez tomando ciertas decisiones en conjunto, entonces te vas haciendo amigo. Yo creo que esa, esa, ese es el objetivo. Yo, yo creo que acá hay que sacar quizás la palabra inversionista, que, que, que puede tener muchas excepciones, y, ah. y ponerlo más como socio, como un partner de largo plazo eh, que, que, que puedas eh, crear valor en conjunto. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante esta relación y la manera en la que concibes eh, el, el llevar las cosas hacia adelante con ellos. Ahora, cuéntame la relación pero con Nico. Él es tu co-founder y, y luego dicen que es como una relación de matrimonio y que si no la llevas bien, pues todo se va para abajo. Entonces, dime, ¿dónde lo conoces? ¿Y, ¿Y de qué manera empezaron toda la aventura? Y hoy por hoy, igual. ¿Qué, qué tanto hablan? ¿De qué hablan? O sea, ¿no? Perfecto. No, no, genial. Yo, yo creo que... Una, una de las cosas clave de Zeppelin es justamente la, la, la, la relación eh, que, que tenemos entre el equipo y la cultura que hemos formado, y específicamente con, con Nico, los dos tenemos ganas y la ambición de llegar muy lejos, y es muy importante poder hablarlo eh, al, al principio, cuando tú partes, hasta dónde quieres llegar, y, y las ganas que, que tenemos. Lo segundo, yo te diría que es eso, cómo se traduce, esa ambición, cómo se traduce en el día a día, cómo, cómo vas a trabajar en conjunto y, y, y la relación que generas. ¿Ya? Okay. Y, y lo tercero, que te diría que, que es súper relevante, es que al final, eh, tanto como con, con los inversionistas son socios, acá eh, son, son tus paneles que vas a resolver problemas y vas a estar en las buenas y en las malas haciendo cosas. Entonces, eh, esa relación, eh, tiene, tiene varios puntos de no solamente de trabajo, sino de mantener la relación y poder, poder, poder pensar eh, cómo, cómo, cómo rompemos estos esquemas y cómo, cómo llegamos a los objetivos que tenemos. ¿Por qué? Porque llegar a, a un millón de pymes de aquí al 2025 es una tarea, una tarea compleja y hay que estar eh, con muchas ganas y con la pasión día a día eh, empujando el negocio. Entonces, justamente... Poder saber cada uno qué es lo que lo mueve, qué es lo que le apasiona, para llegar hacia adelante, creo que, creo que es claro. Eh, y después, por último, eh, una de las cosas que, que también es muy importante, eh, y, y, y hay un libro de Ray Dalio que, que lo hemos leído y es parte de la cultura de Zeppelin, es justamente hablar de manera muy transparente. Eh, real truth and real transparency, y radical truth and real transparency, muy importante, y cómo nosotros lo implementamos eso en el día a día. Entonces, si, si hay cualquier cosa, poder hablar todos los temas y, y poder, eh, poder efectivamente decidir muy rápido. Nosotros como crecemos muy rápido, todas las decisiones las tomamos muy rápido. Y muchas veces tenemos que confiar eh, en el equipo y en las personas eh, en cómo vamos tomando decisiones. Y yo creo que esa es la parte importante de, de CPL, que hay mucha confianza, hay una transparencia importante, hay una comunicación muy fluida en cómo, cómo tomamos decisiones. Las decisiones no solamente caen, en, en, en los CEOs, sino caen eh, en cada uno del equipo y tiene que ver con la cultura que hablamos anteriormente del ownership y la meritocracia, que cada uno pueda tomar sus propias decisiones y ser responsable sobre eso y si nos equivocamos, lo importante justamente no es, no es el responsable de la equivocación sino que aprendimos de cada uno de la equivocación de hecho yo creo que en Zeppelin no, no hemos equivocado en algunas decisiones, pero hemos aprendido tanto de esas equivocaciones que, que, nos, que hemos salido más fortalecidos eh, de, de cada una de esas, de esas instancias ya casi nos vamos, querido Sebastián. Eh, bueno, a platícame. Digo, estamos a agosto ¿no? del 2021. Sigue siendo un año todavía raro, un año en el que no nos acomodamos del todo, pero un año que también nos ofrece eh, mucho crecimiento por muchos temas digitales que se empujaron muy fuerte por todo esto de la pandemia. Pero cuéntame, ¿qué, qué se viene para este segundo semestre del año para ustedes? ¿Qué estás viendo para el 2022? Y, y bueno, y después te tengo otra pregunta con la que cierro. Pero cuéntame el presente y futuro de Zeppelin. No, buenísimo. A ver, hoy, hoy día, como, como comentamos, eh, Zeppelin somos de, más de 120 personas. Operamos en Chile y México. Tenemos más de 4.500 clientes eh, y más de 140 millones de dólares en, en activos. Eh, una de las cosas que, que justamente eh, estamos haciendo es qué dolores vamos a resolver de estos clientes. Y justamente hay muchas cosas que estamos desarrollando hoy día, que estamos probando, que a los clientes efectivamente les vamos a resolver dolores en su día a día del de, de financiamiento. Y eso, y eso es muy importante. Y, y por los próximos 3, 4 meses hay muchas, muchas de, de, vamos a sacar un nuevo producto, eh, que, que lo vamos a lanzar, y que vamos a, a, a, va, va a ser importante porque, porque va a marcar un poquito eh, un... un un hito no solamente en, en sacar un nuevo producto, sino que también en que vamos a resolver una parte importante del capital de trabajo de, de estas empresas. Okay. Lo otro que te diría yo es que estamos evaluando eh, abrir otro país. Entonces, dentro oh. de esa cosa eh, justamente eh, es muy importante tener claro eh, a, a dónde vamos, a qué país vamos y, y por qué. Una de las cosas que justamente nosotros ya tenemos resuelto es que como somos una plataforma global, eh, y que nos conectamos a distintas fuentes de información en cada uno de los países por una plataforma global eso nos permite al menos crecer más rápido a otro país hoy yeah. día eh, hoy día estamos viendo qué país puede ser pero pero está bien interesante y ahí los lo mantendremos informados <risa> y, lo te, y, y lo tercero es que creo que creo que una de las cosas que, que es más importante es cómo nosotros seguimos creciendo en México de México bueno nosotros un mercado muy estratégico entonces nosotros queremos ser la, la, la fintech B2B número uno, la, la más grande del país, y ahí justamente estamos enfocados en eso, en sí. cómo seguir creciendo, en qué sectores del, de la economía nos vamos a, a meter. Eh, hoy día operamos en, en todas las regiones de México, entonces ya es algo bueno, pero podemos seguir creciendo en, ciertos, en ciertas industrias eh, que, que efectivamente quizás tienen más dolores, o, o ciertos tamaños de compañías que quizás hoy día no estamos llegando y podemos llegar a compañías menores. Entonces, eso es algo que nos tiene eh, muy, muy, muy, muy concentrados. Tenemos un equipo Growth que está enfocado en eso, que estamos desarrollando varias cosas bien, bien interesantes. Y después, por último, para, para cerrar, yo te diría que, que justamente una de las cosas muy importantes es cómo mantenemos, la, cómo seguimos desarrollando la cultura de Zeppelin. Hoy día es una cultura que, que, que nos tiene muy contentos y que queremos que cada miembro de Zeppelin se sienta muy importante que pueda tomar ese ownership que, que, que, que tomó y que pueda seguir desarrollándose. Así que eso es algo que, que siempre está dentro de nuestra, de, dentro de nuestra, de nuestra agenda y de las cosas que queremos hacer. Así que eh, vamos a seguir trabajando en eso. Ya casi para el cierre. Eh, bueno, el, el tema es que nos vayamos realizando las personas en diferentes aspectos de la vida, ¿cierto? El, el, el, el, el, el profesional, como empresarios, todo. Pero también hay una vida, ¿no? Hay una vida que. La personal, la familia, quizás. ¿no? Sí. Cuéntame, en el tema de mantenerte muy equilibrado e irte realizando, ¿qué haces Sebastián eh? para, para no perder el piso? Para, también para no perder la cordura. Este, ¿qué, ¿Qué cosas haces como CEO para pues, mantener el equilibrio? Buena, buena pregunta. Eh, a ver. Son, son varias cosas, pero lo, lo primero yo te diría yo que me encanta hacer deporte, entonces okay. eh, eso es muy importante para, para mí al menos, me ayuda a, a no pensar en, en ciertas cosas y poder un poco estar en un momento eh, haciendo otra cosa. también como he hecho mucho deporte en, en mi vida, mi, mi cuerpo me lo pide y está acostumbrado, entonces cuando no hago al revés, me lo pide y, y lo necesito, entonces ah, creo que es importante. Segundo, la vida familiar. Yo creo que es muy importante dedicarle el, el tiempo de calidad a la vida familiar. Eh, mi señora también está, está en, el, en el mundo de tecnología y obviamente hablamos mucho de eso, pero también en casa tratamos de, de, de hacer otras cosas y, y ver amigos. Tenemos muy buenos amigos, dado que en México, ahora muy buenos amigos viviendo en México y nos encanta Salir a comer, salir a cenar con ellos y conversar. Eh, y, y por último, yo, yo diría que, que, que algo importante es mantener las relaciones con, con, con, con tus amigos y, y el equipo. Yo creo que eso es, es algo importante, o sea, tener relaciones de largo plazo y poder, poder mantener esas relaciones eh, y nutrirlas, creo que también te deja muy tranquilo más allá del, del día a día, del trabajo y todo. Eh, ¿Por qué? Porque al final hay una conexión o hay una relación a otro nivel que, que ayuda mucho. Interesante. Muchísimas gracias. De verdad, valoro mucho esta conversación. Seguro se tiene que repetir. Vamos a hablar... Deja que pasen unos meses y vamos a platicar de cómo les fue creciendo, qué sucedió con la ronda de inversión. Te, te vas a traer a Nico, ¿no? También estaría interesantísimo tener aquí a Nico platicando con él. Y eh, Sebastián, agradecerte la, la conversación, felicitarte, lo están haciendo muy bien, efectivamente. Eh, ojalá y la próxima vez que también nos veamos en, en persona, ¿no? Y nos vamos a, a comer a la capital, ahí a Polanco, algo. No, encantado. Mu muchas gracias por, por, por el tiempo. La verdad que es súper su bueno lo que están haciendo acá con el podcast y interesante y todo lo que están logrando. Así que... Nada, un felicitaciones, eh, muchas gracias por, por la invitación, eh, un abrazo grande y, bueno, mucho éxito para ti también Osvaldo, lo que necesite, aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues ahí está, amigos, interesante nuestra conversación del día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.